Bien, amables televidentes, pues en el contenido tenemos una importante entrevista en este momento. Estamos recibiendo a Mariel Santo, quien es asesora de la regional de educación, ex directora, en fin, ya una trayectoria profesional y pública reconocida. Buenos días, Mariel, ¿cómo te sientes? Muy bien, feliz gracias de estar, por estar aquí, aquí nuevamente. Bueno, gracias por la invitación y las oportunidades de informar a toda la población. Aprovecho para darle los buenos días a toda esta comunidad laboriosa, especialmente a nuestra comunidad educativa, que cada día hacen un arduo trabajo en su compromiso de vocación para fortalecer el compromiso educativo de nuestro país. Bien. Mire, en esta mañana estamos eh, tratando de, de tomar con algunas impresiones suyas como asesora y como parte del sistema de educación Respecto a la, al inicio de la docencia semipresencial, ¿y cuál ha sido el rendimiento de clases a distancia, de las clases a distancia en la modalidad radio, televisión y, y web? Bien, el, ya hemos visto las informaciones que incluso el presidente de la República, Luis Abinader, dio datos en su discurso. Diciendo que ya pronto volvíamos a la presencialidad en las aulas y el ministro en el Consejo Nacional de Educación, eh, ya en esta semana pasada, se aprobó el retorno a través de un plan, un cronograma que se va a ir aplicando de manera gradual de acuerdo a las provincias en gran parte del país en donde la tasa de positividad está por debajo de 5%. En este caso en particular, estamos hablando de Monte Plata eh, y, otras, y otra provincia que tienen 4.8 y que vamos a ver entonces. Y hay una pequeña comunidad también, tengo entendido, en La Vega, que vamos a, a iniciar, pero formalmente el ministro no ha detallado el inicio formal, sino que esas fueron discusiones que se vieron en el Consejo, porque ya el mismo ministro Fulcar ha informado que esta semana se va a dar a conocer el cronograma de cómo se va a ir implementando el retorno. Y también en esa dentro de ese mismo plan de retorno, hemos visto que ya se inició en el primer día que se hizo eh, el acto protocolar de apertura de vacunación a los docentes de inicial y de primaria, uh -huh. que viendo el nivel de compromiso que hay sobre este grupo que se ha denominado por salud pública la Comisión de Salud de Educación, el grupo 1C, que son los docentes, se va a iniciar con los docentes de inicial y primaria, entendiendo así que serían esos primeros grupos los que van a retornar a esa presencialidad que en esta semana vamos a conocer el programa eh, aprobado y por dónde definitivamente se va a iniciar. Pero entonces, ¿se tiene eh, alguna información acerca de de la vacunación de los... de los. El, el, en, esta sema, en esta semana se está vacunando a todos los docentes de la regional, eh, que es una, bueno, sin duda la regional, una de las más grandes del país, que es la regional 15. Eh, los, los distritos de esta regional eh, ya se inició el proceso, ya ha continuado, entonces con la programación de la Comisión de Salud que hay en el Ministerio de Educación y también con la coordinación, porque deben de estar involucrados directores de distrito, la directora regional y eh, salud pública a nivel provincial para organizar el, el cronograma de vacunación en las demás regionales y en sus distritos. Eh, siendo así, entonces, cuando ya se ha avanzado una gran cantidad de docentes de los niveles, como ya le había dicho, de inicial y primaria, ahí vamos a, a seguir con este mismo cronograma a la, en la parte de los demás regionales. Mire, habíamos dejado, aunque ya, ya, ya se integró, Buenos días, pero días, ya, había ya. dejado una, una pregunta junto a la primera, que es la el rendimiento de las clases sí, a distancia Sí. miren, el, ya en otras entrevistas le habíamos informado sobre el trabajo que se viene haciendo tanto en los medios de comunicación con las clases que se incorporó una estrategia que al principio no comenzó desde la primera semana o la primera etapa cuando se inició la educación a distancia, que era la grabación a través del canal de YouTube de educación y la repetición de estas clases por la situación de que muchos padres también se quejaban. Y ustedes recuerdan que tuvimos sí. una situación de que como se transmitía una, una, en un horario de televisión, los padres estaban en sus labores y no estaban, no estaban ayudando a los niños. Entonces se utilizó la estrategia del canal de YouTube en donde ya sin importar la hora en el que los padres llegan de sus compromisos, entonces pueden acompañar y ayudar a sus hijos. El nivel de avance ya los cuadernillos eh, se recopilan en los centros educativos y en la parte que tiene que ver con el compromiso, las prácticas, los cuadernos, los maestros están haciendo el apoyo a través como, como fue la primera estrategia que se utilizó desde el año pasado, que fueron los grupos de WhatsApp, el seguimiento de los grupos con los padres y también dentro del plan completo de educación para todos que incorporaba una serie de estrategias que ya habíamos detallado. Esta eh, conlleva de manera gradual el compromiso del llenado completo de estos cuadernillos que se que llegan a las familias por la situación de que no todo el mundo tiene acceso a la, al internet de que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un teléfono, eh, un smartphone o, o el mismo internet o un teléfono de eso. Para, porque hay mucha gente que tiene todavía los teléfonos que no cogen, no, no tienen nada, sino que solamente las llamadas. llamadas. Y esa es una realidad. Y en otras realidades también... son un teléfono maquito. Eh, como le decimos, <risas> sí. En otras realidades también que se vio al inicio del plan... Era que no todo el mundo había una, una condición socioeconómica de familias que incluso no tenían televisión. Bueno, y me imagino que aquí hay un padre. Y ya es, me puso un ejemplo esforzado. en otra entrevista de, de zonas, incluso de nosotros, que hay familias que no tienen ni una televisión ni un radio. Uh -huh. Y por eso entonces también se utilizan los cuadernillos para que los maestros. Pero puedan me dicen que los cuadernillos. Dijo Sisto Gavín a principios de semana, al el lunes. Que no habían llegado los, los, cuadernillos. los cuadernillos. Hay un, los, hay un cuadernillo okay. que está en una programación de entrega, pero si sí han llegado porque los cuadernillos se están trabajando, incluso eh, bueno, voy o a el decir, que corresponde a este sí, año, claro que sí. Entonces, miren, incluso la, la persona que me ayuda a cuidar a mi bebé. Nosotros ayudamos y colaboramos y, y con el cuadernillo y el niño ha llenado su tres cuadernillos completos y le acompañamos porque el, en educación, el compromiso, como yo siempre he dicho, sin importar de que uno sea empleado o no sea empleado, este es un compromiso de todos Para salir de, del tema pandemia y no perder el año escolar, se incorporaron todas estas estrategias que a largo plazo o no, aunque no se cumplan un 100% con los objetivos planteados, yo sé que de alguna manera esto va a impactar la vida de nuestros estudiantes y también una estrategia de retorno, y lo digo con mucha responsabilidad, del compromiso de los padres hacia las tareas de los niños. Nosotros vivíamos en la presencialidad una realidad de que habían padres que incluso se llamaban que Para que fueran a situaciones que pasaban con sus niños... Y, y nunca se vieron el año completo, y el, la, el, la educación a distancia nos ha vinculado directamente con ese compromiso que no puede terminar cuando se termine sí. este año escolar, sino que debemos de aprender de ello y reafirmar cada vez más que la educación no es un tema solamente de estructura, de plantas físicas, de, de aprendizaje, sino que también es un compromiso de valores que tiene que ser inculcado y fomentado desde la familia. Sí. Mariel, eh, diferentes autoridades del de ADP han pasado por este programa y le hemos preguntado sobre la evaluación. Ya han pasado cuatro meses de que, del inicio del, de la educación a distancia y no tenemos una evaluación real, tangible, que podamos eh, decir, mira, el, los, las competencias que han desarrollado los estudiantes en los diferentes niveles están en, en este nivel. 80, 60, 50 Incluso hay algunos que son muy duros y dicen que el, los, los aprendizajes no llegan a un 20 ciento. Mira, desde la regional ahora eh, hay técnicos que están trabajando en la supervisión y, mon y monitoreo del nivel de avance de la evaluación de estos cuadernillos. Y en este mes se tiene programado rendir los informes correspondientes a este cierre de trimestre que abarca también la parte del cierre desde diciembre para ver el compromiso y hacer esa medición completa del nivel de compromiso porque hay una realidad y es de que cuando uno contacta a maestro para dialogar de cómo va el avance, muchas veces te dicen, hay niños que se me han quedado atrás. Eh, hay niños que no han entregado el, el cuadernillo y de ahí es que yo reafirmo de que la situación con relación a la educación a distancia para tener un resultado como el que ya se había planificado. Nosotros tenemos hoy más que nunca, justamente en este año que nos preparamos para próximamente cerrar un año escolar, entonces que los padres retornen, retornen ese compromiso, ya que se va a iniciar ese proceso de evaluación de los informes correspondientes, a quién es centro, a cuál es centro y cuál es niño, y el nivel de compromiso de llenado de los cuadernillos, de los trabajos, porque los cuadernillos tienen muchas prácticas, que los niños deben de presentar cuando hacen la entrega a los maestros y hemos visto prácticas hasta de los huertos escolares, la motivación para que el niño pueda hacer un huerto, la motivación para que un niño pueda hacer un brochure en el caso del primer ciclo de secundaria, de turismo y todo lo que contiene las actividades que tienen los cuadernillos, son actividades que el niño no la puede trabajar solo. Entonces, esa evaluación definitiva de ese comp de ese trabajo de los cuadernillos, del trabajo de televisión, cuando finalice el detalle que se están trabajando desde las regionales, es que nosotros ahí vamos a poder decir sí o no, pero desde el punto de vista en sentido general, es mucho más lo que sí están trabajando y lo que han ido cumpliendo que lo que no han podido alcanzar ese compromiso. María, te invitamos a un cafecito. Ay, gracias. Mañana, sí se le ha dejado la... Eh, si se quiere, se le pasó la bola... Como se aquí. dice, la pelota... Ah, a la cancha de los padres... Pero... No... no, no. Sí. Si dice eso, me está diciendo que es un asunto completo... Y los docentes están trabajando... Sí, claro, claro los uh -huh. maestros están haciendo su trabajo... Sí. Pero aquí la mayor responsabilidad... Cae en, en, el en, en, en, en el que está en la casa... En sí. el padre sí. o en el tutor que está... Entonces la bola la tiene el padre ahora mismo... Cada aunque uno, aunque uno, los claro. maestros están jugando... Pero la, la pelota la tiene el padre. Ya, una sí, pero, te, pero te, te, ha dado duro, eh, eh, te ha dado duro. Sí, te, a, mí me, a mí me parece sí, sí, que, este que Yerjan es un excelente padre, sí, que sí, está trabajado no. con su trabajo. Muy responsable. Porque cada vez que hablamos sobre este tema, el él tiene el mucho conocimiento ejemplo. total. Sí, no porque nosotros estamos sí, viendo el proceso sí, día a día. Por eso pero, que yo digo, Yerjan, te ha dado duro. Pero, pero <ríe> sí. por ejemplo, en el caso, en el caso <ríe> nuestro, en mi caso somos dos profesionales. ¿Verdad? Somos uh -huh. dos profesionales. Yo no puedo pedirle a, la, a, la, a, a un porcentaje de los padres que actúe como yo estoy actuando. El rol no, mismo no es el mismo no, de ellos. Y no será personas. el mismo resultado. Hay mucha gente que no saben nada, que ni siquiera saben leer. ¿Cómo Mira, es? si yo pudiera tener una, una, una, una, una docente en mi casa ayudando a los niños, eso fuera fantástico. Mira, no puedo así, puedo entonces, hablar. respondiendo también a esa interrogante, eh, ve hay un valor con relación al retorno. Porque hay opiniones de que deberíamos retornar ya de que terminar el año escolar a distancia. Pero, retorno, seas... pero, pero es que ustedes saben que un re preparado retorno a las aulas conlleva un compromiso desde la preparación de los ambientes de las plantas físicas, desde la preparación psicológica del niño y de los padres porque hay muchos temores con relación al COVID. Al reencuentro. Y es, sí, porque es que hay muchas situaciones todavía bueno, de salud. Bueno, eh, eh, se va a convertir pero en, es un necesario. Vector, en un vector de infectación que se va a, a, a propiciar en, esa, pero, en pero ese Pero, Pero recuerde que, que el plan que el ministro va a dar a conocer de retorno conlleva un plan trabajado y aprobado por salud pública sobre todo el proceso de higiene que se va a llevar yerjan me diría, que me está mirando me diría, ah bueno, porque un niño uno no evita que el niño se esté comiendo algo y que le dé a su amiguito, verdad sí, eh, claro no nada. se evita que un niño se quite esa mascarilla porque hasta los adultos claro. hay momentos que hacemos así para poder abracen, ambientar la mascarilla que se abracen y bueno, yo lo digo porque te voy a porque... decir una cosa en, en, mí, en mi caso y yo lo dije aquí en el programa ya es inevitable porque nosotros tenemos una especie de confianza, fisticia. Ya nos hemos reencontrado más de una ocasión. Y otros que no nos habíamos visto, ya me dan la mano. Yo ya yo me acostumbré a pasar el puño. Sí. Pero hay momentos que, de momento, es la mano que me da. Sí. Y yo la doy y hasta lo abrazo. Sí, miren, ahí es que resurge. Es, decir, que es difícil. Pero resurge nuevamente. El valor de que los padres vayan preparando a los niños y los niños aprenden muy rápido. Los niños aprenden, yo creo mucho, en las capacidades que tiene un niño. Sí. Son capacidades que uno muchas veces ni siquiera se le ha ocurrido una idea cuando un niño la tiene pensada. Entonces, desde ya, como se está hablando de un retorno organizado, aprobado con un cronograma y un plan por salud pública y educación, que vayamos trabajando estas ideas con nuestros niños y que de manera y de, de esta manera nosotros poder orientarlo en sentido general, además que van a tener a sus maestros, además que se va a organizar porque hay aulas que tienen hasta 35 y 40 niños y todo eso se va a reorganizar para evitar, de acuerdo, porque se va a hacer con distanciamiento social y también viendo cuáles aulas si están preparadas, porque no estamos hablando de que, de que, que su espacios que no estén preparados no lo van a poder hacer, porque hay centros educativos incluso aquí y en, y en gran parte del país que no tienen agua potable, que hay que comprar un camión o que se llenan eh, por tanque y pruebas ricas por la zona donde están ubicados. Mariel, pero hay algo como que no me cuadra de parte del Ministerio de Educación y es, si es un éxito, si es exitoso, el año escolar de manera a distancia. ¿Por qué regresar a las aulas ahora? Pero la presencialidad es lo correcto. ¿Para qué entonces invertimos tanto dinero para iniciar algo que íbamos a terminar de otra manera? Pero, ¿cómo vamos a invertir dinero? Es que había una situación de pandemia. Y pudimos que haber no, esperado. El mundo no, entero está paralizado. No, no, no. Pudimos mira, haber esperado. Es, estamos hablando de 50 millones. En mil el mundo entero. Venta, se cuando viene a ver ahorita, el, el, los aprendizajes resulta que no dieron Yer alcance con En el inversión. mundo entero se está aplicando educación a distancia. No. Sí, no, mira, es no, que yo te lo digo, hasta en Estados no, Unidos eh, no, se está no, trabajando. Mentito. En el proceso de la pandemia, cuando inició Siller sí, Jan. Cerraron escuelas. No, no. escuela. Hubo muchos países que paralizaron ¿Sí? paralizaron y luego iniciaron de manera presencial. Sí. Primero, primero mucho más primero que aquí. La educación a distancia, desde el principio. Pero déjame decir no Al niños. principio, déjame aclararlo, espérense, los... sí, sí, sí, Un sí. momentito. Al oh. principio, cuando se cerraron las escuelas, que fue prácticamente en el mundo entero. En, en Estados Unidos hubo un buen tiempo en que la educación a distancia fue la realidad que se puso en práctica como estrategia. Porque incluso los familiares que nosotros teníamos, de mis ahejados, mis sobrinos, decían, Dios mío, pero esto, esto es algo grande, porque es el día entero prácticamente haciendo clases, los padres con ese compromiso. Y la estrategia de educación a distancia es... Y siempre va a ser algo que fue muy bueno y oportuno. Y sí. sabe por qué sí, es que nosotros no podíamos volver a la presencialidad con ese índice que iba de positividad tan alto y que no había también que agotar un tiempo para educar a la población, porque hasta a los adultos se les fue muy difícil comprender el distanciamiento social, hasta a los adultos, y, y lo vimos los primeros seis meses se fue algo terrible los María? lo van a pasar a todos ¿Cómo se no, no, es, es que va a ver, es que mira que, eso es así. ¿Eh? Es es que, lo van a pasar a todos ¿sí? entonces si pasan todos hay un problema porque no, todos, no, no es verdad que todos lograron las competencias necesarias por cada grado A cada estudiante Recuerda que yo me formé de manera sí. a distancia sí Y te dije, cuando, cuando tú estudias a distancia A ti te miden por competencia Tú tienes que haber sí. desarrollado al final De la meta unas competencias que tú tienes que demostrar, que, se, que, tiene que, se, que demostrar Todo el que se alfabetizó En Radio Santa María Conoce de eso sí uh -huh. Que me imagino son la mayoría de los padres en los, en los lugares rurales Me imagino miren Por lo que comprendo Y conozco de, de antaño cuando ya nosotros convivíamos con amigos sí. que a las 6 de la tarde se te apartaban porque Había empezaba que ir a la clase la y hasta llegué a estar con ellos sí. en una clase. Yo, yo escuché intro... mucho con cuando, cuando, cuando mi papá, lo escuchaba sí. también, y sí. Sí, escuché muchas clases de niños. Sí. sí, mira, incluso hasta la metodología de los exámenes, que es muy interesante cuando la educación es a distancia, y creo eh, que iban los sábados presenciales. Ellos buscan que la competencia que tú has debido desarrollar, te la repiten en un mismo examen para ver si fue verdad que tú la desarrollaste. Es decir, que te hacen la pregunta aquí. Y te la repiten al final en, en el medio. En paso y verdadero. Sí. Te la hacen aquí en Encierra, te la hacen aquí, por ejemplo, en completa y luego te la hacen en desarrollo. La misma pregunta repetida. Se llama. Si se llaman pruebas de conocimiento. Sí. A ver, que, que incluso. No, eso no es enlatado. Fallate aquí, fallate en no, eso no es, enlatado. Eh, eso, eso no es. No. Es, no, <risa> no <risa> son pruebas de conocimiento. A, a, a sí, concientizar. Es que esa la es la que, palabra. Es que te que responder <risa> Es que son pruebas de conocimiento que incluso. En los, en los en los concursos de oposición de docentes sí, sí. tenemos una realidad de que se queda una gran mayoría en esa primera etapa Por la lógica etapa. de contestación Por la lógica, porque te, la pregunta que te hicieron en es el sí, uno que, que, que le hacen esa trampita sí, No, es que es sí. razonamiento lógico sí, Para saber lógica. lo que realmente eres y tienes Tú no puedes aquí, decir ya. que algo está bien aquí y aquí abajo lo mismo está mal tiene Es razonamiento lógico Hay una parte que hablabas al momento de decir <ríe> que, se ten, que se tenía planificado iniciar en ciertos lugares te lo digo porque quien te habla criticó mucho desde que inició la pandemia que salud pública no había creado un perfil epidemiológico del país donde pudiéramos nosotros identificar áreas donde la incidencia del COVID era menos y áreas donde la incidencia del COVID era media y, ¿Y donde y por, era alta. ¿Y qué pasaba? ¿Y, ¿Y qué hacían qué, allí? Que, ¿Y qué, qué que daba pasaba el resultado? que ellos estaban en una... Incluso Ustedes no recuerdan una, un pueblo de por allá de, creo que fue Comendado, no, del sur. Sí. Que cerraron ellos los ciudadanos. No queremos que nadie venga a, y también a digo, aquí, porque nosotros y, no hay uno de, de COVID. Y hay otro que, que recuerdo que Loma de Cabrera creo. Ajá, por allá. Que también tiene una eh, el nivel de positividad es mínimo allí. Sí. Y, y yo misma, como ciudadana, también eh, tenía esa interrogante y la sigo teniendo: ¿qué hacen allá que en, que en otros espacios del país, en otras partes del país, pues a, a aumentar tan grande como aquí? Bueno, y, te, y creo que tiene y costas, que ver con. Más sí, pero también te, creo que tiene te, que ver con ella? el tema de los ciudadanos. Sí. entonces. Porque mira. es lo mismo que está hablando, que, es que. Para que el niño, como Yoyan dice, ¿por qué invertir tantos millones en la, en la educación a distancia? Es que hay etapas, y en estas etapas, organismos nacionales e internacionales, como la UNICEF... Eh, precisamente, ella, sí, sí. precisamente, pero fíjate educa, tú, que para la compra de equipos... Viene un, un, un, asesor. un asesor y hay que pagarle 13, eh, 13 mil millones. millones de pesos. Me parece más que educación y yo sé que realmente eh, eh, y, y valoro mucho la posición Mira, que tiene. Que Mira, yo con un amigo mariente. como ese y asesor, eh, la inversión no la fue muy alta con relación posiblemente, y esto es una especulación, posiblemente a los... Aprendizajes logrados por los estudiantes La intención sí se valora Por ejemplo, a mí me parece maravilloso Lo que han hecho los contenidos de televisión Me parece maravilloso sí, sí. porque incluso Hay cosas que uno tenía yo eh, Había cosas que yo no me acordaba de ellas Y que uno las revivió Y eso es muy importante Y de eso se saca algo positivo Ahora bien, con relación a los aprendizajes Yo entiendo que hay una falla vale. O oh, volvemos atrás o lo pasamos a todos y entonces buscamos bueno, un, un nivel avanzado volver atrás de completo sabe que no el asunto porque ya hay un ya hay un nivel de camino avanzado con resultados pero cuáles resultados si no sí se hay resultados es que, han hecho. es que pero hay resultado porque es que hay un compromiso y te dije que es la gran mayoría del país que sí ha asumido esta tarea de ayudar a sus niños y hay un compromiso real, entonces no podemos decir que lo que los maestros están haciendo no ha tenido ningún resultado. No puede ser. María. Oye, oye lo que dice Tati María, Batista María, en María. el WhatsApp: ah. que van a pasar a los padres, no a los niños, <risa> porque hay padres que han llenado el cuadernillo ellos para salir de eso. Pero que el problema, ellos están fallando. Eso, eso es una falta A su compromiso. Que no. Es fácil tú levantarte a las 5 de la mañana a tirar, por ejemplo. Ya, ya, tú, tú estás, a ¿tú estás a aplaudiendo de la de la eso. La... No, pero no, es no, no, no. que la gente no tiene alternativa. El padre que está haciendo eso, que tiene un profesor le en la solo, está casa. haciendo un daño a su hijo. Pero claro, no es lo mismo el que claro. tiene un profesor en la casa. Es más, es un acto de egoísmo del padre. es irresponsabilidad. fácil. Un acto de egoísmo y de irresponsabilidad porque. Va... De lo que se trata a distancia. ¿Ve a coger la lucha tú? Que el compromiso. No, yo tengo a no, no, estudiantes, no, yo, yo que a estudiar. Yo, yo yo siento crie. que ya está aplaudiendo esa actitud. Mira, no, no, yo no estoy aplaudiendo, mira, yo estoy y no mostrando puedes, una déjame, realidad. Déjame ser un poco eh, una realidad. Sarcástico. Ya yo crié Yo no tengo el problema de Pero de, tú no pasaste por eso, hay padres, hay padres que oye, Pero me fíjate llegan, una cosa. llegan si a la si tengo calle, que hacerlo cansados, con mis nietos, lo voy a hacer. Si lo tengo que hacer con mis nietos, lo voy a hacer. Mis hijas están, ya los niños están en... ¿A qué en hora tú sale de trabajar? Depende. ¿Tú te imaginas que tú sacas por ejemplo a las no, no, 7 a las 8, 5, 8 de la noche, la noche para llegar no, no, a la casa no, no. a darle una clase durante 3 o 4 ¿Es horas? ¿Ese es un compromiso entonces, como padres? En, en, sí, sí, lo pero, sí, sí. Pero, pero no es no el hay rol. nada más importante que los mm. hijos Mira, y enseñar no educación rol. a tus hijos y fortalecer sus conocimientos a través de sus aprendizajes es lo mejor que le puede regalar un padre a Yo creo a que hijos. sí, que estamos aprendiendo todos. Sí. Y es que esto es un y proceso que de adaptación. Y ella sabe que nada de lo que se ha hecho puede ser en vano. No, no. Porque hay un compromiso, incluyendo. Yendo las capacitaciones sí. en donde todos hemos aprendido y mira, Yerjan, me pasa lo mismo que te pasó a ti, hay contenidos del cuadernillo que me han llevado a mí a le hacer lecturas amplias de cosas que yo ya había olvidado que me la habían dado en primaria sí. y ahí es que uno se da cuenta que cuando uno avanza a niveles profesionales <risa> más allá, más allá, entonces ¿Tiene hay cosas básicas, sí. que por ejemplo de lugares, en el tema del turismo que hay un tema Geografía, sobre la República Dominicana sí. y el turismo en los cuadernillos. Y hay tantos lugares ahí que yo hice una lista. Yo digo, Dios mío, pero yo no he ido a estos lugares. Sí. Y, ah, y entonces sí. me no, senté Y de, y hice de, y de una geometría ¿Y, de, de, de, de, de, qué? y tengo 38 años Y hay lugares que ese cuadernillo Está mostrándome que yo no he ido de mi pero país Pero eso eres tú María el que está Tú sabes porque tú estás en el área Pero una gente que, que llegue de trabajar bueno. de, de, de, de, de tirar mezcla el día entero ¿Tú te crees que va a tener ánimo De explicarle pues a un estudiante? Y aprovechamos pues, favor, este, este espacio Para Muy motivar fácil. a las Vamos familias a Quiero aprovechar sí. a partir de la realidad Que yo plantea que es una realidad de motivar a las familias. Nosotros sabemos que eso es una etapa difícil, pero es un tema de salud, que primero está la salud porque nadie quiere perder un ser querido. He visto personas perder a sus familias sí. y es un momento doloroso de gente buena que hoy decían, ay, fulano murió de COVID, qué pena. Pero entonces a la próxima semana uno se entera que fallecieron. Y los padres saben que nosotros debemos de retornar a esas raíces, de verificar hasta el más mínimo de los detalles de nuestros hijos. Porque mañana vemos que aumenta la delincuencia, que aumentan todas las, las, las situaciones sociales que se van dando. Y creemos que le puede pasar al vecino y no solamente al vecino. Cada vez que un padre no cumple con lo que le corresponde, Aporta un granito de arena A los problemas sociales que tenemos bueno. Y el mejor lugar para ir solucionando Es transformar la vida de mis hijos Desde mi hogar Ahí está el mensaje de Mariel Santo Gracias hey. a usted por estar aquí con nosotros En este conversatorio Siempre. Y discusión que todavía Tenemos en esos puntos controvertidos Las incertidumbres De los resultados El Estado tendrá que Definitivamente emplear a fondo Un Plan de información creíble y comprobable. Mire, antes de que María se vaya, Abel Romero que ha estado insistentemente llamándonos desde cenoví no le podemos pasar la llamada porque durante la entrevista no recibimos llamada. Pero vamos a leer su mensaje. A Abel dice él que lo primero que debe hacer el minero es organizar los centros en estos meses y olvidarse de la clase semipresencial. Eh, dice que cómo uno controla a los niños en un recreo, pero aparte de eso, el Minel solo le interesa en lo que dice Educa y no es Educa que da clases, es la ADP quien trabaja, pero no hay condiciones en los centros. Dice, dice en mi centro, aparentemente es un maestro, eh, en mi centro los baños no sirven y la cancha menos y hay dos cursos en una aula dividida. Hay alumnos que no han enviado clase y al final, ¿qué van a hacer con todos esos estudiantes? Pregunta él. Bueno. Mire, le voy a parar, porque sí. ya escucho la música. Eh, sí, el, el responderle al maestro, si sí, el maestro me imagino que traje un centro, porque dijo en mi centro. Sí, exactamente. Mire, es que el ministro ha informado claramente. El retorno es donde las condiciones estén dadas. Por lo que yo porque, hablaba de la, del nivel, sí. de bajo nivel de infectación. Sí, es donde las condiciones estén dadas, donde las condiciones no estén dadas, no habrá un retorno porque el Ministerio de Educación no trabaja para ninguna empresa. En particular, trabaja <risa> para el bienestar y lo dijo el ministro, para el bienestar de sus estudiantes, docentes, personal administrativo. Por y dale, dale. en esa, en esa, en ese retorno, donde las condiciones no estén dadas, pues entonces no habrá un retorno porque hay que ambientar los espacios de acuerdo a lo que ha establecido Salud Pública. Muchas gracias, bueno, Mariel, gracias Mariel Santo. Con nosotros gracias. estuvo Mariel Santo, asesora de la regional de Educación y es directora, eh, una experiencia vasta. En el área. Ya nos reencontraremos, decir, Dios mediante, hay que, hay para hay darle decirlo. continuidad se, a este conversatorio No Y defiende a su clase. Es un eso gallo es. de pelea, de verdad. Sí, lo único, lo único que no, debemos obtener es esa información. No, y ustedes saben que tengo la capacidad, aunque, no, aunque pueda verse afectada las funciones propias que uno realiza, de decir la verdad, porque en muchas ocasiones he estado en desacuerdo. Dentro de los espacios que me he desarrollado, porque en esta etapa, pero sí creo que sí se puede sacar lo positivo y aprender de ellos sí. Y también por último decirle que también fue una inquietud que tenía Franci cuando llegué, de que en su momento la directora regional de educación, María Guadalupe Bruno, va a informar cómo será el cronograma junto a salud pública de vacunación. Para, para los maestros que componen la provincia Duarte y la provincia Hermanas Mirabal. Ella dará sus detalles Muy para bien. saber cuándo iniciamos con nuestros docentes de inicial y de primaria. Muy bien, bien gracias bien. Mariel. Imagínate, esto es un tema que va a gravitar mucho tiempo. Y, claro. y, y, y también que eh, voy a venir con resultados para con sí, resultados vean con resultados sí bueno, que sí, hagan que evaluaciones pero que hagan evaluaciones claro. reales no que venga el gobierno a, a, no, no, a no, no, no. yo no soy lo que la compra las cosas de que, que mira que eh, como dijo el, el ministro en una ocasión todos los padres están de acuerdo y nunca presentó la encuesta bueno señores vamos a una pausa bueno, y... y regresamos con más contenido en este su programa de mañana